¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis. Hoy te vengo a contar algo especial, algo relacionado con la tecnología de Mehran y dice lo siguiente. El Pentágono se reporta en pánico total después que una superarma rusa paralizara sus defensas en Alaska. Un intrigante informe del Ministerio de Defensa que circula hoy en el Kremlin dice que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono, se redujo a un estado de miedo total esta semana después de que la superarma del sistema de guerra electrónica Kivini paralizara las defensas del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial sobre Alaska. Una acción personalmente autorizada por el presidente Putin, que estaba enfurecido por un artículo de propaganda de una revista estadounidense que afirmaba que los rusos son primitivos de un país medieval. De acuerdo con este informe, ni los pueblos de América ni de la Unión Europea pueden conocer la verdad acerca del milagro ruso por medio de sus órganos de propaganda, el cual ha convertido a la Federación en el último baluarte del mundo contra los globalistas demoníacos. En lugar de eso, siguen siendo asaltados mentalmente diariamente por la más flagrante histeria rusa no vista en Occidente desde la Guerra Fría. Cayendo aún más bajo que nunca, este informe continúa. La revista izquierdista estadounidense Vanity Fire pasó la semana pasada de una simple histeria rusa a una declaración puramente genocida afirmando que los pueblos de la Federación eran primitivos subhumanos que vivían en una nación comparada a la Edad Media, ya que no aceptarían ser gobernados por estos globalistas demoníacos. En represalia contra estas élites occidentales que tratan de inculcar en las mentes de sus ciudadanos la creencia de que los rusos no son seres humanos dignos de vida, este informe dice. El lunes, el presidente Putin ordenó a un bombardero estratégico Bear Tu-95 equipado con el superarma de sistema de guerra electrónica Kivini ...para volar hasta el borde de la zona de identificación de defensa aérea del NORAD en Alaska... ...cuando se acercaron los aviones de combate estadounidenses... ...descargó su carga electrónica con un efecto devastador y paralizante... ...tanto, de hecho, que cuando este bombardero regresó al día siguiente, el 18 de abril... ...ningún avión de combate estadounidense fue capaz de despegar de sus aeródromos de Alaska... Es importante señalar, dice este informe, que esta no es la primera vez que los estadounidenses han sido castigados por sus agresivas acciones contra la Federación por la superarma del kivini Electronic Warfare System, y que también habíamos anotado anteriormente en nuestro informe del 14 de abril del 2016 titulado... Buque destruido de guerra estadounidense Donald Cook en el mar Báltico rechaza la oferta rusa de ayuda en la que detallamos el ataque de la superarma del sistema de guerra electrónica Kivini de 2014 contra el buque de guerra de la USS Donald Cook en el mar Negro que fue tan devastador que 27 oficiales de la Marina de los Estados Unidos solicitaron la dimisión inmediata. Del mismo modo... En nuestro informe del 23 de marzo del 2015 titulado Aviones estadounidenses huyen aterrorizados de los submarinos rusos a la seguridad del Reino Unido detallamos la superarma del sistema de guerra electrónica Kivini de Rusia que utiliza tecnología Magrav Entonces el presidente Barack Obama prohibió utilizarlo al ejército estadounidense y como dijimos la tecnología Magrav fue concebida por el ingeniero nuclear de origen iraní Mehran Tabakoli Keshe, pero cuyas obras están prohibidas para uso público en los Estados Unidos bajo una orden ejecutiva firmada por el presidente Obama el 23 de abril del 2012. Inmediatamente después de que el presidente Obama prohibiera la tecnología más grave en 2012, Mehran Tabakoli Keshe respondió al líder estadounidense en una carta abierta declarando Su Excelencia Presidente Obama Le ofrecemos un camino hacia la paz del mundo real a través del desarrollo de esta nueva tecnología para toda la raza humana. Les invito a una presentación directa de nuestra tecnología, a ustedes y a su gabinete que se llevará a cabo en terreno neutral donde el presidente de Irán también podrá estar presente y donde nadie traicione a nadie más para que todos podamos entender el cambio fundamental que está a punto de ser traído a la humanidad. Entonces hablemos acerca de la auténtica paz mundial. Como dije en mi entrevista del domingo en Los Ángeles, vamos a convertir las fábricas militares de la ONU para generar recursos para una ONU espacial, para que las herramientas de la guerra se conviertan en el material de la paz universal. Los portaaviones de los Estados Unidos se convertirán en nada más que bañeras flotantes si nuestra tecnología Maghreb se utiliza con eficacia. Las pistas llenas de F-16 y 18 y así sucesivamente, no serán más que museos de pista de aves de hierro, ya que estas aeronaves no podrán volar si sus sistemas electrónicos son tocados una vez por la tecnología espacial Magrav. Estas artesanías y acorazados tendrán que ser recableados de la A a la Z antes de que pudieran volver a operar. Presidente Obama, le invitamos a comprender este cambio y a mostrarle la tecnología que lo hace posible. Luego, los invitamos a la mesa de la paz mundial. Firme por favor un decreto para la paz verdadero y no una orden mordaza para la ciencia y la tecnología. La gente entiende completamente lo que hemos desarrollado mientras que trata de proteger el orgullo de su nación. No se trata del orgullo de un grupo o de un país, sino del orgullo de todos nosotros en el avance de la raza humana hacia nuevos niveles de comprensión del orden universal de la creación, en el que cada uno de nosotros tiene nuestro lugar. Su embajador y cónsul en Bélgica tienen acceso directo a mí de nuestras conversaciones anteriores y correspondencia con ellos y pasaría cualquier comunicación. Con los mejores saludos de un hombre amante de la paz que ha desarrollado esta poderosa tecnología para el bien de la humanidad. Después de la exitosa remoción de las defensas aéreas de la NORAD sobre Alaska usando el superarma del sistema de combate electrónico Kivini, este nuevo informe del Ministerio de Defensa continúa. El presidente Putin autorizó además publicar el primer informe de la historia el 19 de abril al mundo exterior sobre estas armas magrab que están siendo desplegadas y desarrolladas por la federación pero sobre la cual la propaganda de los medios de comunicación occidentales no están dando cuenta completa u honesta a sus pueblos eligiendo en cambio publicar artículos engañosos como en The Sun de Londres, cuyo encabezado dice Rusia afirma que puede limpiar a toda la marina estadounidense con una sola bomba electrónica en un informe de propaganda extravagante lejos de ser un informe de propaganda extraño, sin embargo, y según informa The Sun este informe concluye los motivos del presidente Putin en la liberación de la información sobre el poder devastador de estas nuevas armas de tecnología Maghreb y dando a los estadounidenses una lección en Alaska de lo que ocurrirá en caso de que comenzara la guerra. Está destinado a disuadir a Occidente del curso insano del conflicto global en el que se encuentra actualmente. Pero si no se detiene, el complejo militar de Occidente verá aviones de la Federación de la Base Militar Secreta, Trefoil, en el círculo polar ártico, destruyéndolo todo en cuestión de días, sino horas. Con respecto al Magrav, bueno, vamos a hablar un poco. Algo que, bueno, hace rato que no he comentado nada, lo he dejado un poco en silencio para que los que ya han visto los videos trabajen un poco y saquen sus propias conclusiones acerca de la tecnología. Como sabemos, mucha gente, mucha, pero mucha, está diciendo que eh, el dispositivo Magrav no funciona. Y da la casualidad de que este dispositivo tiene una tecnología muy avanzada para lo que es los seres humanos y su capacidad de, de, intelectual de, de, al día de hoy en lo que es tecnología de última generación parece que esta tecnología supera con creces a lo que el ser humano hoy por hoy puede pensar y es por eso que muchas personas han intentado replicar el MAGRAV sin resultados, el MAGRAV es una tecnología que todavía no tiene comprensión en este momento para las personas, o sea, nos han, nos han mostrado eh, cómo es y nada más, y bueno, todo el mundo ha ido atrás ahí a a enrollar los alambres, a quemarlos, a no recubrirlos, a ponerles GANs y todas esas cositas, lo han enchufado y han mirado la boleta que les viene de luz. Y la boleta es la misma que el mes anterior. Entonces, de esta manera no han visto una diferencia. Resulta que para ver una diferencia, por lo que yo he visto, hay que conectar 4 magra de, de esta manera, conectando 4 magra y luego generando un pico de tensión. ¿Quién hay acá? Este es mi amigo. <ríe> Conectando cuatro Magrab y generando un pico de tensión a la salida, es así que nosotros podemos lograr un beneficio. Nosotros conectamos un Magrab al enchufe, al enchufe del Magrab, que ya viene con un enchufe, conectamos otro Magrab, al enchufe del Magrav conectamos otro y así otro cuatro Magrav conectados. A ver, vamos a darle un poco de luz a mi chino. ¿Mi chino? De esta manera es que nosotros podemos conectando cuatro Magrav y calcularle... Para generar un pico de tensión hay que conectarle unos 3000 watts, 4000, 5000, lo que puedas. Así sean 1000 watts. ¿Mm? Pero con 1000 watts ya generas un pico. ¿Y de qué manera podés eh, medir si está dando resultados o no? Pues, donde conectaste los dispositivos en la salida del último Magrab, vas a conectar un medidor de consumo en watts y otro lo vas a poner en el enchufe de la red, o sea en el enchufe de la casa antes de los magrav ¿Mm? uno antes de los magrav otro después de los magrav en el enchufe de la pared colocas un medidor en watts y en el enchufe ...del último Magrav del cuarto, conectas otro medidor en watts. Entonces, de esta manera, cuando vos conectes todas las máquinas... ...que consuman lo que consuman, en uno te va a estar mostrando... ...en la salida del Magrav te va a estar mostrando qué consumo hay. Y en la pared te va a estar mostrando qué consumo hay de la red. ¿Mm? Entonces, en el que está en la pared, vos vas a ir a mirar y, por ejemplo te va a decir que estás consumiendo 100 watts nomás. Pero vas a ir al otro, al que está en la punta de los 4 magrab y te va a mostrar que estás consumiendo 500 watts. De esta manera vos vas a poder ver que hay una diferencia entre lo que hay en una punta y en otra. ¿Mm? De la red vas a estar ocupando 100 watts, pero los Magrav te van a estar dando 400 watts gratis. De esta manera podemos hacer andar los Magrav. Así que bueno, este video programa es un poco para hablar... ...del Magrab, que aquí hace rato que no hablábamos... ...de la tecnología Keshe, que es algo que se nos está mostrando de a poquito... ...parece que trae muchas sorpresas... ...y que bueno, que no baje los brazos, que no tires tu Magrab, ...sino, más bien, ponete a hacer <ríe> tres más... ...y bueno, y que esperemos, con la mejor energía... ...que todo esto cambie, producto de una tecnología nueva que ingresa al planeta... Así que bueno, querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.